Poner. Nos vamos a sentar en una postura cómoda. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a conectarnos con la respiración. Vamos a sentir. Nuestra respiración. Y vamos a ir abriendo los espacios. Abriendo. Y relajando. Observamos nuestro cuerpo. Y lo relajamos. Elevamos Bai Hui. El mentón lo retraemos hacia adentro, suavemente, amorosamente. Seguimos respirando. Y nos seguimos relajando. Llegamos hasta los hombros. Lo dejamos que bajen. Que caigan. Muy relajados. Pueden bajar más. Relajados. Nuestras manos, nuestros brazos. Relajados. Las manos sobre las piernas. Vemos nuestros dedos, lo visualizamos y lo relajamos. Nuestro pecho se hunde y se relaja. Los hombros avanzan un poquito hacia adelante. Relajado. Seguimos respirando. Y nos seguimos relajando. Al inhalar y a exhalar, relajamos más. Observamos nuestro ombligo duchi y va hacia adentro y se encuentra con mi mes. siempre unido. Nuestras piernas separadas al ancho de los hombros. Observamos y respiramos y relajamos. Los pies hundidos y conectados con la tierra. Sentimos nuestras plantas de los pies, muy cálidas, muy relajadas. Observamos los deditos de los pies, relajados. Nos conectamos con la naturaleza, con el reino animal, vegetal, con nuestros pies. Ahora nuevamente vamos a elevar nuestra cabeza, va y arriba. Nuevamente la postura, el mentón hacia adentro, tuchi hacia mi mente, cerramos los esfínteres, uchi encerrado. Formamos ese canal central y respiramos. Y nos relajamos. Abriendo los espacios. Relajado. Ahora vamos a llevar una sonrisa a Jinta, Y esa sonrisa que abre los espacios va a abrir y se va a ir hacia al interior de nuestra cabeza estamos todos allí en el interior de nuestra cabeza en el palacio Chenchi seguimos respirando seguimos relajando estamos muy profundo muy profundo Sentimos nuestra conciencia y nos relajamos. Abrimos espacio y observamos y aparece mi llueve. Y observamos, observamos nuestra cabeza, todo el interior, sintiendo cómo se abren los espacios, cómo se relaja, se pone muy brillante. Sentimos esa calidez, esa conciencia pura. Y se abre. Y traspasa nuestra cabeza. Estamos fuera de nuestra cabeza. Ocupando el espacio de esta habitación, de tu habitación, donde estés. Muy relajado. Ocupando el lugar de nuestra casa, de nuestro departamento, llena todos los espacios, llenando con todo ese amor, con toda esa calidad. Es nuestro Minyue, que observa y observa y observa. podemos traer con nuestra conciencia todas las personas amadas, toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, puede que estén en este plano o no, nos reunimos todos juntos, Nos reunimos, cada uno, en cada lugar, en cada país, en cada pueblo. Todos juntos, reunidos, formando ese gran campo de amor. Vibrando, nos unimos unos con otros corazón a corazón, iluminando toda esta tierra preciosa, este planeta, llenándolo de amor, de luz, de paz, alegría, gratitud. Sentimos esa gratitud inmensa. esa gratitud que llena nuestro corazón con cada uno de nosotros, con la persona que nos guía, Anjue, el Teacher Wei y el que siempre ha hecho posible, el Doctor Pangmin, que nos ha dado este hermoso regalo de ir transformando nuestras vidas, con este campo que todo lo sostiene, que todo lo acoge, que nada lo juzga. Cada uno con su mejor intención, con lo mejor de cada uno, nos unimos. Nos unimos y formamos este hermoso campo con el doctor Pagmi. Y con todo ese chi del universo que nos nutre y que nos apoya y nos sostiene. todo junto vamos a ir al interior de nuestra cabeza, ocupando todo ese espacio del interior de nuestra cabeza, trayendo todo ese amor, toda esa paz. Toda esa alegría y esa gratitud en el interior de nuestra cabeza. Y vamos a decir X, U. Lo podemos decir o solamente pensar. Yú. Y nos expandimos. Y recibimos toda esa información. Y vamos a girar. Vamos a ir hacia adelante. Hacia atrás, a la izquierda. Luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Vamos a girar toda esa luz. Todo ese amor, toda esa información, giramos, giramos al interior de nuestra cabeza, sintiendo, observando, girando, girando. Todo el amor gira. Y va transformando, girando y girando. Y vamos sintiendo esa paz en lo más profundo de nuestro ser. Y alegría, esa alegría que se espanta, que abra todos los espacios. Y que llene nuestra vida y nuestro alrededor. Que chorree esa alegría para todos, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestra familia. y nos llenamos de gratitud, gracias, gracias por estar aquí presente, tú, yo, todos, todos somos uno y sentimos esa gratitud de todo lo que tenemos, de lo que poseemos. de todo lo que, lo que nos rodea, pura abundancia. Seguimos rotando, rotando nuestra cabeza y vamos al interior de nuestro cuello y rotamos, rotamos, abrimos los espacios trayendo esa luz pura transparente llena de amor lleno de chi lleno de conciencia que todo lo transforma que todo lo limpia seguimos girando giramos los hombros Giramos y vamos al interior. Brazo izquierdo. Giramos. Giramos. Los codos, las manos. En ese girar vamos recibiendo, nos vamos nutriendo con ese amor, con esa luz, con ese chipuro del universo que todo lo transforma, que todo lo nutre, giramos, seguimos girando la cabeza, seguimos girando el cuello, ahora vamos a girar el brazo derecho. Hombro, brazo derecho, gira, vamos al interior, abriendo sus espacios, purificando, suavemente. Llegamos hasta nuestras manos, nuestros dedos, todo muy relajado, todo muy cálido. Muy puro. Seguimos girando y girando. Vamos hasta nuestro dante en medio. Y nos conectamos con nuestros pulmones, con nuestro corazón, con ese corazón puro de bebé. Nos conectamos con ese amor cuando éramos pequeños, cuando éramos recién nacidos, muy puros, con ese amor inmenso, giramos y giramos. Puro amor. Pura paz. Los bebés son pura paz, puro amor. Pura alegría. Nos conectamos con esa alegría de la risa de los bebés. A lo mejor no nos recordamos cuando éramos muy niños, muy pequeños. Pero sí nos podemos conectar con un bebé, con nuestros hijos. Como reían, o con un sobrino, o con el hijo de una amiga, de un amigo. Nos conectamos con esa dulzura. con esos ojitos dulces y bellos que sonríen. Esos son tus ojitos, los tuyos, los míos, que sonríen, que se emocionan, conectados con ese corazón, con ese amor. Seguimos rotando, rotando. Y llegamos a nuestros pulmones. Y agradecemos a nuestros pulmones que nos permiten respirar, Y que nos traemos dentro de nuestro cuerpo ese Chi puro y nos ayuda a nutrirnos, a limpiar, a transformarnos, a transformarnos en mejores personas y nos conectamos porque cada uno que estamos practicando queremos ser cambio, queremos cambiar, conectarnos con nuestro interior. Y as, ir cambiando y así como vamos cambiando, todo alrededor va cambiando. Poco a poco, con paciencia. Primero cambiamos nosotros. Y después va cambiando nuestro entorno. Todo se nutre. Y somos uno. Somos uno con el universo. Solo tenemos que saberlo. Y tenemos que sentirlo. Seguimos bajando, seguimos rotando a nuestro Dante en bajo, y ahí encontramos todos nuestros órganos, nuestro hígado. Nuestro páncreas, nuestro vaso, gira y gira todo ese amor, toda esa luz maravillosa y lo va transformando. Nos vamos nutriendo, nos vamos alimentando. Nuestro estómago, intestino grueso, intestino delgado, vejiga, giramos, giramos, riñones, Que ellos todo lo limpian, todo lo purifican, purifican nuestra sangre, le agradecemos, nuestra vejiga, nuestros órganos sexuales, giramos y giramos llenándonos de esa energía pura, amorosa, llevándolo al interior. Giramos adentro, giramos afuera. Ahora vamos rotando por nuestra columna vertebral, muy profundo, muy profundo, abriendo sus espacios, nuestras cervicales, es como una caricia, que gira y gira, esa luz clara y pura, girando y girando, Yendo otra vez. Seguimos bajando. A la zona torácica. Abriendo los espacios. Girando. Girando. Bajamos un poco más. Y vamos a la zona lumbar, girando, purificando, muy relajado, abriendo los espacios. Así permite que ese chipuro del universo entre. Cuanto más te relajas, más abres. Vamos al y a la zona sacra, abriendo y abriendo. Seguimos girando las caderas, giramos. Giramos, envolviendo nuestras caderas con todo ese chipuro que nos repara, que nos transforma, que nos purifica. Vamos a través de los glúteos de los muslos, muy adentro, transformando todos los huesitos, todas las articulaciones que nos sostienen, que nos permiten el movimiento. Somos conscientes y agradecidos de esas articulaciones. Giramos. Y vamos hacia las rodillas, una articulación muy importante de nuestro cuerpo, vamos a través y giramos, giramos, giramos en amor, giramos en paz. alegría y en gratitud vamos a través girando y girando en nuestras pantorrillas nuestros tobillos Nuestros pies. Nuestros pies que nos conectan, que nos permiten caminar. Nos desplazamos de un lugar hacia otro con nuestros pies. Agradecidos. Te agradecemos. Y ahora giramos, giramos y giramos en todo nuestro cuerpo, en cada espacio, en cada célula, vibrando y girando. Vamos sintiendo cómo nos hemos nutrido. Cómo nos hemos limpiado, cómo nos vamos transformando, todo nuestro cuerpo, amorosamente, sintiendo que somos amor. Que todo lo que vamos haciendo estamos en paz. Y si lo hacemos con alegría, mucho mejor. Y si estamos agradecidos con cada parte de nuestro cuerpo o con cada circunstancia que pasamos sin juzgarla Agradecemos, somos completud con el universo girando y girando. Vamos a ir deteniendo el movimiento, vamos a ir observando nuestro cuerpo, vamos a ir siendo consciente de nuestra respiración y detenemos y observamos. Observamos los pies, las piernas, las caderas, los glúteos, nuestra columna, nuestro Dante en bajo, medio, brazos, cuello y nuestra cabeza, nuestro Dante en alto. Observamos. Que somos nuevos, que somos puros, que como hemos cambiado. Somos uno, todos unidos en esta transformación. Ahora suavemente. Vamos a elevar esa bolita de chi que todo lo sostiene, que todo lo transforma, ese chipuro del universo, sintiendo cómo va pasando a través y lo vamos elevando. Subimos. Como si no hiciéramos nada. Pero vamos sintiendo toda esa calidez. Como va subiendo. Suavemente. Subimos por encima de la cabeza. Subimos, subimos. Y observamos. Observamos esa inmensidad, todo ese chi, toda esa abundancia que está en el universo, que está en nuestras manos. Observamos. Reunimos todo lo que podamos, ese chi puro del universo. Y con nuestras manos suavemente vamos a verter el chi. Por nuestro canal central. Vamos bajando suavemente. Sin apuro. Con nuestro Dante en alto. Vertemos ese chi. Que es puro amor y que todo lo transforma va transformando cada espacio cada célula seguimos bajando muy concentrado Bajamos a nuestro cuello y nos sentimos en paz. Vamos a través de él, llevándole mucha paz. Bajamos miembros superiores, tanto en medio. Sintiendo todo ese amor, cómo fluye dentro de nuestro corazón, nuestro corazón puro de bebé. Seguimos bajando, purificando, limpiando, transformando a nuestro Dantien bajo. Con mucha alegría. Seguimos bajando. Por nuestras piernas, nuestras caderas, nuestros pies. Todo conectado. Todo cambiado. Ahora. atraemos el chi y lo llevamos a duchi. Conectamos nuestras manos, nuestras palmas y llevamos todo ese chi, todo ese amor, toda esa paz, toda esa alegría. Toda esa gratitud que quede en el interior de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Muy agradecidos de tanto amor. Respiramos. Respiramos. Y ahora suavemente vamos a deslizar nuestras manos y lo vamos a poner sobre nuestras piernas. Y nos vamos a balancear un poquito y nos vamos a estirar cada cual como lo sienta. Soltamos los brazos, soltamos la cabeza. Y con mucho amor juntamos nuestras palmas y agradecido. Abrimos los ojitos y terminamos nuestra práctica. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, gracias Ana. Hola. Gracias, Anita.